Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Me han llegado varias preguntas con respecto a esto, así que creí necesario hacer un tutorial. La pregunta es, ¿cómo no molestar a los alumnos, a los apoderados y los colegas en horas de no colegio? ¿A qué me refiero con esto? Las cosas que uno manda por trabajo académico deben ser en las horas de tu colegio. Entonces, dejemos un rango horario. Digamos que un colegio funciona de las 8 hasta las 5 de la tarde, 6 de la tarde. Por lo tanto, ¿corresponde que yo le mande una tarea a las 10, 11 de la noche por correo o por classroom? ¿O que yo le mande a algún colega a esa hora? Obviamente es complicado. De hecho, me acuso yo alguna vez, he mandado un correo, pero porque no me he fijado en la hora y pido las disculpas respectivas. Pero lo ideal es no hacerlo. Y como ahora estamos en la modalidad teletrabajo, están las plataformas digitales, en específico Classroom, eh, funcionando muy bien. Y lamentablemente hay profesores que han enviado cosas muy tarde. ¿ya? Ojo, uno entiende que quizás el profesor o la profesora en su casa le acomoda trabajar de noche. ¿ya? Porque como estamos en la casa, eh, hay cosas de hogar que me impiden trabajar. En horarios colegio. Pero eso no justifica. Que yo le mande los trabajos a los alumnos. O a los colegas. En la noche. Muy tarde. Pero ojo. Eso tiene una solución. Por lo tanto yo les voy a mostrar dos. Eh, formas de trabajo. Eh, en específico una en Classroom. Y una en los correos. Porque hay herramientas que me permiten. Entregar material. En horas colegio. Ya. Miren. Voy a ir acá. Ingresa Classroom como siempre con mi cuenta de colegio Y yo voy a publicar un, una tarea Cualquiera, puede ser una publicación una tarea De hecho le voy a colocar tarea 3 Aquí las instrucciones eh, Y fíjense acá Yo puedo programar el envío de tareas En un tutorial anterior lo expliqué Pero el de ahora es específicamente para esto yo puedo elegir el día y la hora en que quiero que esto aparezca, ¿sí? Pero ojo, también yo tengo la opción de mandar el mismo mensaje o la misma tarea a varios cursos. Si tengo, por ejemplo, los sextos básicos y tengo los tres o los cuatro sextos básicos y le es la misma para los tres cursos, yo se la puedo enviar al mismo tiempo. Pero cuando hago esto, elijo dos cursos, la opción programar desaparece. Porque la opción programar está hecha para cuando yo haga mi clase físicamente. Por ejemplo, si les quiero llevar a la sala de computación, hacer un trabajo a las 10 de la mañana. Yo obviamente preparo mi clase el día anterior o, o días anteriores y dejo programada esa actividad para que se publique ese día a las 10 de la mañana. Por lo tanto, la opción de programar a varias clases no existe. O no está por lo menos ahora. Así que obviamente... La programación funciona solamente para un curso en particular. ¿ya? Ya, de hecho, vamos a lo siguiente. Vamos a publicar la tarea. Digamos que la voy a programar para mañana, a las 8 de la mañana. Programa. Ya se configuró todo. No, no lo hice, pero está listo. Por lo tanto, cuando voy aquí trabajo, fíjense, dice programado para mañana. ¿sí? Al día siguiente que estoy grabando este video. Ahora, si yo quiero publicar lo mismo en otro curso, voy acá, trabajo en clase, crear tarea, pero voy a reutilizar la publicación para no escribir todo de nuevo, porque como les dije, quizás es la misma tarea. Busco la clase donde publiqué recién. Y aquí está, tarea número 3. Y, le, y aquí hago clic en, en reutilizar. ¿Y qué va a pasar? Voy a sacar una copia de la tarea que publiqué en el otro curso. Y aquí la puedo programar también para mañana a las 8 de la mañana. Ya para no escribir todo nuevo. Por lo tanto no es demoroso eh, hacerlo. Eh, entonces como no se puede. La opción de programar a más de un curso lo mismo a la misma hora. Yo puedo utilizar esta herramienta que se llama reutilizar publicación. ¿Sí? Si es la misma, si no la puedo modificar y usted me la programa. Ya es una cosa para... Classroom, por lo tanto, si yo estoy trabajando en la noche, no corresponde que le mande tarea a mis alumnos a esa hora, así que yo se la voy a programar para el día siguiente a las 8 de la mañana o eh, u otra hora que yo estime pertinente, pero el horario colegio es entre las 8 y las 6 que definimos al inicio. Ahora, también hay una herramienta que es para los correos, entonces aquí estoy en un correo Gmail. Voy a hacer la opción con, con esta cuenta de correo. Voy acá a redactar. Y aparece esto. Para. Alumno. Arroba. Chile. Punto, estoy inventando un correo. ¿ya? Asunto. Saludos. Tarea. Punto, punto, punto. Ya, digamos que estoy mandando un correo. A un profesor. A un alumno. En vez de enviar, aquí al ladito aparece una flecha, dice más opciones de envío. Hago clic ahí y aparece programar envío. Y acá también yo puedo elegir si lo envío mañana en la mañana, a las 8 de la mañana, en la tarde, hoy el tarde, o la próxima semana a tal hora. O puedo ir al calendario, elegir un día, por ejemplo, el domingo a las 7 de la mañana, un ejemplo. Y se lo envío a saber. Por lo tanto, si estoy trabajando de noche, que insisto, se entiende, pero debo mandar un correo, no lo envío a la noche. Lo dejo programado y a la persona le va a llegar al día siguiente en la mañana cuando ingrese a trabajar. Por lo tanto, tampoco puedo mandar correos en hora no colegio. Pero sí si la herramienta para programar su envío y que llegue a una hora eh, respetuosa con la otra persona. Tanto en Classroom como en Gmail está la opción de programar envíos de publicaciones en horas colegio. Digamos que se puede mantener un, un horario respetuoso tanto alumnos como profesores, ojo, ¿eh? porque los alumnos también envían preguntas a los profesores en horas no colegio. Ellos o pueden mandar un correo programado o simplemente anotan en un papelito en un posip la pregunta y se la hacen al profesor al día siguiente en un horario colegio. Ya espero que le guste y le sirva este tutorial. Nos estamos viendo. Chao, chau. chau.